¿Qué tal? Bienvenidos a OPA Mundial 2014. De nuevo encontrándonos aquí en la misma pantalla. Ya se nos hizo carne el Mundial. Ya hemos avanzado en los primeros partidos de la Copa del Mundo y en esta pantalla sigue el análisis profundo de los señores columnistas que presentamos a continuación. Señor Joaquín Caballo, ¿cómo le va? Buenas noches, maestro. ¿Eh? ¿Eh? Ah, sí. Buenas noches, buenas noches. Y bueno, acá, optimista el 100%. ¿eh? Y hay que ser optimista, 100% para ganar. Señor JJ Feldman, ¿cómo lo está tratando la velada? Feldman, Feldman. Eh, bien, bien. Eh, bueno, decir filosofía, decimos Feldman, decimos filosofía, fútbol, fútbol, Sofía. Eh, fútbol popular, Maturana, se vive como se juega. ¿eh? Se juega como se vive. Qué paradoja. Gracias a la vida. Gracias a usted, maestro. Eh, a uno le duele el pecho en presentarlo, señor Osvaldo Paganetti. ¿Cómo le va? Eh, bueno, bien, gracias, Santi, querido. Eh, yo no sé si estoy en un programa de deporte o en el programa de, de, de, de la chica esta, como se llama, la que hace el programa de cocina. Digo... Eh, ¿Por qué? No, no, bueno, qué sé yo, la, la filosofía, sí, la... No sí, sí, sé, qué sé yo. Digo, yo no quiero ser el aborero de siempre, pero, o sea, seamos realistas. Bueno. Ah, eh, el señor Ovaldo Paganetti, como siempre, pero es lindo, es menester, que comencemos a hablar de lo que van a ser los candidatos en esta Copa del Mundo que ya se ha comenzado a desarrollar, ya tenemos algunos partidos, ya ha avanzado la primera jornada de... Bueno, eh, sepan disculpar, señores televidentes, la pasión del Mundial se deborda, incluso también a nuestro equipo técnico. Por favor, allí eh, Martínez, si me lo soluciona. Eh, volvamos al tema nuestro. Eh, volvamos a hablar de los candidatos, muchachos. ¿Cómo ven la mano? Eh, ¿Qué les parece ya con partidos ya jugados? Candidatos, podemos hablar de, de la batalla de Acoite, traer alusión a, a disputas desparejas entre candidatos desparejos. Eh, estaba acá mi compañero la eh, la crucial batalla david goliaán podemos ver como aún perdón perdón perdón perdón perdón 1 2 3 4 5 6 7 8 pagan ti eh, no, ¿Candidatos? insisto Insisto con esto de no saber dónde estoy parado Digo, por batalla de coi Que nos estamos hablando de historia eh, Digo, yo recuerdo en el año 62 Campeonato Mundial de Chile, señores Candidato, ¿se acuerdan que era candidato? ¿Quién ganó el candidato? Brasil año 60, ¿Quién ganó Brasil. ¿Quién era el candidato? ¿Se acuerdan que era candidato? Brasil Bueno, un poquito más de historia Un poquito más de historia Candidatos, ahí podemos citar a varios. También, también Moctezuma Cortés. Ah, bueno. Batallas desiguales. Planteamos un paralelismo con la historia actual, con el contexto mundialista. Candidato, yo digo, estamos volviendo locos, es decir, si llevamos toda la cuestión para usted más, ¿de dónde estamos? Yo, permítame, no sé a qué cámara le estoy hablando. Ojo, me quedo mejor. No, me cago en los candidatos, quiero decirlo, Muchachos, muchachos, muchachos, muchachos, por favor, por favor, démosle la palabra a caballo. Santiago, Santiago, démosle la palabra a caballo, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boa. ¿Y Chicuana? ¿Y qué sabe contar? ¿Y Chicuana? Contar? ¿Qué, ¿Qué me está? ¿Qué me está? ¿Qué me está? Paganetti. Perdón, Paganetti. El bobo. Perdón, perdón, perdón. Paganetti. El bobo. Perdón. Estamos hablando de los candidatos, sí. ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antes. Ahora, 1, 2, 3, 4. 2.555 espectadores. <risas> No, bueno, yo eh, A ver, a ver, o sea, estoy en medio de una pesadilla. ¿no? Tranquilo, muchachos. Eh, no, pues ¿Estamos hablando de qué habla? Vamos, un corte, nos relajamos. Vamos un corte aquí Opa Mundial 2014, eh, sigue después de, cuidado, de los siguientes comerciales. Vamos. ¡Le su! ¡Le su! ¡Le suplico, señorita, no me tome la lección! ¡Tomile a mis compañero que merezco mucho perdón si me muevo, hombre! ¡Yo me merezco un pechico! ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Viene? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ah. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Vení, pues. fíjate dónde es, fíjate el papelito, dónde No, que me he perdido, no me las casas acá. Eh... ¿Qué dice, pues? Valenzuela, Ramíritu Valenzuela, ahí está, 3.45. Acá es, pues, que no ve la isla, que nada, los, los globitos. ¿Mm? Bueno, tele, ver, para calentar la gola, eh. Uh, ahí están, los, están los, los pendejos. Espera, espera. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Acomódate el disfraz. Acomódate el disfraz. Ahí, eh, un poquito la peluca. Ayúdame con esto. Eh, chicos, que llamamos. Eh, eh, que amigo ah. de Luquita. Acomódate la peluca ahí. Ahí está. Bueno, que llegaron los payasos para el de diversión, eh, chicos. Vamos. ¡Eh! ¡Más despacio, che! ¡Mierda! Buena. ¿Qué parece? Aquí, renegando con mi persona. Uf. ¿qué modelo de perso tenés? Ah, tengo un masculino, 42 años, metro 65, descuidadito el pobre. ¿Vos? También un masculino. Mm. Pero 75 años, metro 80, olvidadizo. Ah, poca memoria. Sí. Mm. Capacidad de ahorro. Baja, muy baja. ¿El tuyo? No, no tiene. Mm. Es que es un modelo más nuevo. Mm. Ya vienen sin capacidad de ahorro, ya vienen. Sí, sí, están mm. viniendo así. ¿Trae mujer? No, no, no trae. ¿El tuyo? Sí. Ah. Trae mujer y dos pibes. Pero mira qué bueno, che. Sí, no crea, eh. la verdad que no le da mucha bola. Estás medio al pedo. Ah, pues qué pelotudo, no. che. Buah, me parece que me arrajo. Mi persona se está despidiendo. bueno, bueno che. Un gustazo, eh. Igualmente, viejo. Sí, sí, sí. Hasta luego, hasta luego. ¿Eh? ¿No te ibas, oh Sí. Pero el boludo me olvidó otra vez. Ah. Volvemos aquí a OPA Mundial 2014 Ya con el plato fuerte seguramente de la noche ¿Por qué? Porque vamos a estar en el lugar de los hechos ¿Quién pudiera ser Tortuga a la Calle, muchachos? Nuestro enviado especial, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Qué lindo, ¿no? Sí, ha sido sí, un privilegiado para analizar sociológicamente el contexto de mixtura de, de cultura, ¿no? En el mismo lugar. Pero los resultados estuvieron muy bien, ¿eh? Porque se presentaron 55 candidatos, ajá, ¿Eh? quedaron 10. De los 10 quedaron 8, de los 8 quedaron 6. Al final Tortuga ganó. Tortuga-Ninfa. tortuga Qué privilegio. Qué privilegio. Bueno, ha llegado el momento, sí, de ir al plato fuerte, al esfuerzo de producción que ha hecho eh, el programa aquí, OPA Mundial 2014, un gol en contra, porque vamos a tomar contacto allí, donde suceden los hechos. El amigo Tortuga a la calle, eh, en vivo y en directo, desde el Brasil. Tortuga, bueno, contanos un poquito... Tortuga, ¿me estás escuchando? Tortuga, allí desde Brasil, ¿me estás escuchando, por favor? Sí, ¿qué tal? Bueno, eh, un saludo de acá desde Belo Horizonte eh, a toda la gente de Salta. Sí. Bueno, contanos un poquito dónde estás, con quién te encontrás, cuáles son los personajes de esa gran fiesta mundialista, Tortuga. Eh, bueno, este, aquí estamos acá con una persona de acá de Belo Horizonte que está muy contenta de estar en el Mundial. Él eh, nos va a contar tu nombre. Fe, Federiquiño. Federiquiño. Eh, eh, sí, Federiquiño. Me decía hace rato, cuando estábamos recorriendo las calles, viendo alemanes, viendo suizos, viendo a toda la gente que está, me decía que estaba muy contento de recibir tanta gente. muy oh, oh, muy alegre, muy alegre. Me río de Janeiro. Eh, estamos muy emocionados porque mucha gente viene de todo todos y... Yo se siente muy... Eh, es muy lindo compartir con gente de todo el mundo. Y a ver, y, y tengo la pregunta fundamental, porque más de un brasileño que yo le pregunté acá me decía Brasil campeón. Pero yo, yo decía, Federiquinho tiene pinta de que tiene otro candidato. Yo, a, a pesar que yo de que es un Brasil, yo pienso que argentino. Eso, Argentina, vamos. Eso es la fuerza para todos. Ya estudios, vamos allá para. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan de la nota? Muy bonito, Tortuga, allí en Brasil, pero vemos que esos fondos, esa ciudad que se ve allí, eh, nos resulta familiar. ¿Nos confirmás vos que estás en Belo Horizonte? Eh, sí, Belo Horizonte, es muy muy lindo, muy muy bonito todo acá, hay, hay Belo también. ¿Podés hacer un paneo allí, Tabolanski, podrá hacerlo para ver un poco la ciudad? No, no, no, no, no, no, se puede hacer ningún paneo, porque pasa que tenemos la, la ahí fija la cámara, no, no, no hay ningún, no hay manera. No. Bueno, pero eh, convengamos que ese lugar es muy parecido a la terminal de Salta, Tortuga, por favor. Sabés que yo tuve la misma impresión cuando yo llegué a ver el Horizonte, dije, es la terminal de Salta y, y claro, no, es muy parecida, es muy similar. Y es como que uno llega a Salta y no, llega a Velo eh, bueno, mira, no nos jodas, tortuga. Acá creemos que estás eh, en Salta, eh, por favor, tortuga. Es... Es Salta. Tortuga. Sí, sí, es, es la terminal de Salta. Pasa que se, se me fue el bondi, boludo. Yo, yo, a las dos me dijeron y ya se había ido. Bueno, déjalo dejá, ahí nomás, Tortuga. Muchas gracias. Excelente el informe. Eh, eh, qué esfuerzo de producción allí, desde Belo Horizonte. El amigo Tortuga a la calle para todos los amigos de Opa Mundial. Eh, ¿Qué les parece si vamos un corte, nos acomodamos y, y seguimos disfrutando, desangrando esta fiesta futbolística?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 ¿Cómo están chicos? Bien, bien, bueno Ya sabes, ya nos han visto en otra oportunidad De viquita, coquita, coquivica, Los payasos de toda la familia Bueno, eh, bueno sí, sí, ya sé Que me llegó un poquito tarde, disculpenos no. Es que no, no hemos No, no hemos un poquito en el barrio eh, Debe ser que han pintado la casa de otro color No, no bueno, y también que andamos medio, medio de anoche Que, que, bueno, ¿para qué le voy a contar, chicos? ¿Para qué le voy a contar? Bueno, así que lo vamos a, lo vamos a la Viquita Que, que poco hace, ¿no? Pero esta vez le ha tocado a ¿eh? él, le ha tocado Así que lo va a hacer un cuento con mímica, con gestito eh, eh. El cuento se llama La muerte del Alacán. Así que, mírenlo. Mírenlo a un rato, sí. Eh, que, que, hay que, apagar, que hay que apagar los celulares. Eh, eh, para que, para que, bueno, no lo van a escuchar, pero van a. Que presten atención, que apague los. Eh, ah, eh, que el, este es el celular del payaso. Eh, bueno, este es que. Bueno, el, el payaso va a atender porque puede ser una contratación y no es. No son época de andar rechazando el laburito, ¿no? Bueno, vayan viendo la piquita, vamos. Sí, sí, empieza a picar. Sí. sí. ¿Qué, qué hace el bebote? Eh. A ver, el bebote que necesita, no eh. No, no, si hasta aquí no, sienta, quiero, te quedo bobo. Eh. No, si a las 5, al ratito, al ratito que me fui yo. No, si ya no daba, ¿para qué darse? Sí. No, si habían empezado con los botellazos. No, no se puede desconocer por más macho que esté así, por un amigo, un amigo. No, si sí, me tenía que ir porque tenía... No, sí, que tenía que laburar hoy. Sí. No, sí, sigo con el currito del cumpleaños, el domingo, sí. sí. No, sí, está? No. No, no, es más completo, da, da, da. Sí, sí. Bueno, sí, justo estoy. Estoy ahí, estoy ahí. Con, para media hora me, me, me está quedando. Sí, sí, ahí, ahí está mi compa, laburante. Eh, bueno, te dejo, te dejo, va, sí, ¿me Bebito, muñequito, eh, osito, cariñoso, eh. Bueno, estamos viendo, Chaño. Eh, va, chao, chao. chao. ¿Qué? ¿Que ella murió, Viquito? No. Vamos, bueno, siganlo viendo. Bueno, bueno, fuerte aplauso para esa historia más fantástica que le ofreció Viquito. Un poquito fuerte, ¿no? Sí, sí, ya veo que hay sí, chicos que están, que están lagrimeando. Bueno, bueno, pero este cuento viene con una moraleja para todo el mundo. Va, eh, que La moraleja vendría a ser algo así como... Como como que todos nos vamos a morir. Grande, grande, chicos a la cranes Y humano también, perdóname, diquita, pero que te diga que vos te vas a morir. Y, y vos... ¡No lloré. Bueno, no bueno, ¡No llores, chicos! ¡No lloren! ¡Que llorará corta la vida! ¡Cheeeey! ¡Sí! ¡Sí, no! Nuevamente, para OPA investiga el bebé Condenati, eh, en esta oportunidad, cubriendo eh, lo que ha quedado de la, del, del, la mampara perimetral que delimitaba eh, la reserva ecológica ubicada en la salida norte de nuestra ciudad donde anoche aparentemente se, haber, se habría producido la liberación de los animales, de la fauna que integraban eh, esta reserva ecológica. Aparentemente eh, la liberación se habría dado por incitación de un grupo de activistas defensores de los derechos humanos de los animales. Eh, acá tenemos a ver, perdón caballero, una pregunta, ¿usted es vecino de la zona? Sí, acá voy. Bien, eh, ¿usted qué nos puede informar acerca de la liberación de los animales? No, que está muy bien eh, que, que los animales puedan disfrutar, ¿no? Del aire libre, eh, de que no estén encerrados en su departamento. Es decir, que usted estaría a favor del grupo de activistas. Eh, no, no, no, no, desconozco de qué me está hablando. Yo digo que los animales tienen que estar libres, ¿no? Bien, eh, usted vio, pudo ver algunos de los animales Discúlpeme. principales cabecillas sí, doble, de la, sí, de la organización. Bueno, eh, de acuerdo a datos que nos habrían llegado, eh, aparentemente el rinoceronte sería el, el principal reaccionario eh, integrante de las facciones de los, de los animales, justamente eh, comprometidos con los activistas. Mirá, Fallo, si podés tomar por favor eh, una botella, seguramente de vodka. ¿eh? Eh, fruto de eh, seguramente el festejo tras la liberación eh, esto nos da la pauta de que tal vez algunos animales podrían estar en estado de veredad sueltos por la... acá tenemos otro vecino, perdón caballero, lo interrumpo un segundito, usted es vecino? Eh, sí, bueno, más o menos ¿qué nos puede decir de la liberación de los animales? ¿qué animales? ¿usted vio al, al, algún rinoceronte, por ejemplo? ¿al elefante? ¿al perro? ¿un rinoceronte por acá? ¿el perro? Perros, sí, hay varios perros. Perros sí, salvajes? No, no, no sé, yo saco a pasear, a pasear mi perro por acá, pero... ¿Puedo ver aves aves voladoras? ¿Aves voladoras? Y todas las aves son voladoras. Eh, no sé qué de, me de, diciendo. No, no, no, nos referimos Disculpe, específicamente pero, a aves de, aves de rapiña que pero, pudieran... No, no sé, en este momento la ciudad. No, no sé, de, de, de, de, ¿esto de dónde es? De, Usted está. Esto es para OPA Investiga en Vivo. ¿Usted eh, tiene conocimiento del grupo, del, del grupo de activistas? Eh, ...no, no, no, qué activista... No, no, ...está no, a favor de la eliminación no, no, de los animales... Mire, mire, ...a mí no me meta en problemas, señor... ...yo paso por acá, no sé nada... ...adiós, hasta luego ...bueno, la falta de compromiso en algunos casos de la ciudadanía... ...para los hechos de, de corrupción, de dramatismo... ...que a, a diario, a diario se dan en nuestra ciudad... Eh, ...nosotros lo que queremos, señores... ...sobre todo para cerrar esta nota es... ...alertar a la población del riesgo de muerte... Que en este momento están corriendo, si es que las autoridades no tomaron la debida precaución de la, de la, de la, de la dimensión que cobra este, este hecho, de la liberación, porque todos estamos a favor de la liberación de los animales. Ahora, ¿en qué condiciones? ¿Eh? Acá se puede producir una estampida que invada la zona central de la ciudad. ¿Y qué va a pasar con las palomas de la plaza, por ejemplo? esas Está bien, está bien, están liberados, están liberados los animales. Acá, acá tenemos, probablemente, probablemente en este momento haya... Elefantes, rinocerontes, eh, monohuachiturros, eh, catas, eh, peces, los peces, los voladores, esto, las truchas, la, la, la, el, el salmón que va en contra de la corriente, aparentemente habría salido para otro lado. Este, este, esto es, es un desmán, esto es lo que nos habría anticipado con, con, con una película, eh, de Jumanji, que podría pasar en cualquiera de las ciudades que no respetan la integridad de los animales. Señores, por favor, la sociedad está alertada, sumo cuidado y a las autoridades que tomen las medidas eh, necesarias. Esto ha sido todo desde hoy. Eh, desde aquí el bebé Condenati para OPA Investiga. Seguimos en OPA Mundial 2014 y ahora el tema de análisis de debate será el próximo compromiso del seleccionado de Américo Zabatela. Señores, se nos cae encima Irán. Irán-Argentina, Argentina-Irán. Eh, podemos traer a colación para el análisis un, de la mitología infantil el tratamiento de, de pequeños polluelos que, han, que al nacer se diferencian eh, en sus características. Uno en particular va volviéndose blanco, los demás quedan negros. Es el distinto del grupo. ¿Quién es el patito feo? Irán. O lo es, era Argentina quizás. Es eh, enriquecedora la mirada desde distintos aspectos sobre esta eh, contienda que vamos a enfrentar. ¿Sabés qué es el feo? es el patito feo? Sabatela, del patito feo, papá. Sabatela, que es el tipo que no incluyó en la lista de los 23 a Alejandro Fabián Salgado. ¿Eh? Pero ya hablamos de ese eh, tema. No, ya hablamos de Salgado, Salgado, no podemos, se lo no podemos, parecía, Salgado, favor, Salgado. Bueno, está eh, bien, no es el tema que Salgado. nos compone. No, Yo quiero saber quién lo va a parar a Reza eh, cuando se mande por la izquierda. ¿Quién lo va a parar a Reza Gusejranjá? Eh, ¿Eh? Cuando se manden por la, por la 500 tierra 500 mil iraníes que juegan el tanto Entonces, ¿quién lo va a parar? Estás pronunciando mal Porque en el por idioma vos, iraní sí. Del antiguo idioma iraní Lo que estás pronunciando Bueno, te una mala palabra Caballo, caballo. 500 mil, 500 mil iraníes Están así, con los ojos abiertos Atentos, ¿eh? Pero Ojo. no, pero no Ojo, una gran potencia Mira. Bueno muchachos, eh, el tema da para mucho análisis, pero ustedes recuerdan lo que fue la semana pasada, ¿no? La Tostadamus, el lanzamiento, que una vez más ha acertado y si no, mirá las imágenes. Si cae, atención, si cae. La para arriba, el seleccionado argentino ganará contra vos. Si cae la mermelada para abajo, el ganador será el arriba. Bueno, ahí estamos viendo cómo cae, ¿eh? donde tiene que caer. La tostada nunca falla, señoras y señores. Tostadamus, el mejor vaticinio que ha tenido la Copa del Mundo a lo largo de toda la historia. Pero es hora de que volvamos a lo nuestro, a un nuevo vaticinio. Tostadamus entra en acción y nos preparamos ya para lo que va a ser Argentina-Irán. Muchachos. Bueno. A ver, yo le saco la tablita, muchachos, pero yo ya, la verdad es que me dio vergüenza participar la, la vez pasada, ¿eh? Para mí esto es una cagada. A ver, alguien la quiere levantar, no sé. Bueno, bueno a ver, a ver, por, no. por favor, bueno. Telman. Si cae la tostada con la mermelada para arriba, gana Argentina. Si la mermelada cae para abajo, gana Irán. A ver, Atención, caballo, por favor, la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, fuera. Atención, ha caído fuera del plato. Escribano Larguello, si... ¿sí? ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Eh, ha salido la tostada con la mermelada para arriba, muchachos. Se nos va a dar el triunfo. Vamos a Argentina todavía. ¿eh? Eh, creo que ya tenemos que irnos, se nos están corriendo. ¿Alguna apreciación final, Caballo, Telman? Bueno, Paratín. lo único que... Sí, perdón. No, sí, sí, que los vaticinios eh, a lo largo de la historia, digamos... Eh... Nos proporcionan como una esperanza, ¿no? Ajá, caballo. Sí, en realidad la esperanza está en los números. Los números y los cálculos. Es imposible fallarle. Fallar nunca. Este. Si algo había que sumarle a la decepción de la ausencia de Salgado es la pelotudez de determinar el resultado a través de una tostada. Señores, ha sido todo por hoy. Opa Mundial volverá en el próximo encuentro. Tengan ustedes buenas noches, ¿eh? Vamos, vamos esa bola va vai rolar, juju é tapete verde vixe, quando a bola chega lá, o coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá. La la la la la la la la la